Sofía y Rizo te saludamos acá. ¿Cómo viene la situación de los muñecos? Como venimos, espectantes, eh, diría yo. Esa es la palabra que, que estamos usando en el grupo, expectantes. Eh, nosotros somos un grupo que trabajamos desde enero. Hmm. Y lo que se avanzó fue enero, febrero y marzo hasta el 20. Claro. Y después ahí eh, nadie más trabajó. Porque, hmm. bueno, este, en realidad tuvimos que distanciarnos, lo que todos sabemos. Y ahí quedó la temática parada. Uh -huh. Y hace unos una semana, más o menos una semana y pico, este empezó a explotar esto de que, más que nada los medios, ¿no? Empezaron a, a recordar a los muñecos, y, y bueno, se empezaron a interiorizar del tema, y han hecho sus consultas en el municipio, por lo que he leído, y, y también nos están llamando. Uh -huh. Y bueno, y nosotros en realidad no, no tenemos mucho que... que que adelantar más que esto del hecho de estar expectantes, a ver claro. qué nos dice el municipio. Porque te digo, Silvia, sí. las dos principales sí. preguntas de acá a las fiestas y a fin de año es eh, ¿cómo vamos a pasar las fiestas? Sí. ¿Si vamos a poder pasarla en familia? Pasar ¿Con, ¿con cuántas personas? ¿Y qué va a pasar con el muñeco? En, en La Plata, esas son las dos preguntas que, que, que al parecer ustedes también tienen, que no, no, no hay respuesta sí. aún. En las redes las vengo respondiendo eh, desde... Por no exagerarte, desde junio, y si claro. no, desde marzo. Sí, cuando sí, esto arrancó, sí, sí, sí. ya había mensajitos en privado, por Instagram o por Facebook. ¿Qué va a pasar este año? Lo, la gente lo preguntaba. Sí, sí, sí, sí. Y aún lo de los medios, ¿no es cierto? Pero esto yo lo vengo respondiendo hace bastante. Y la realidad es que nosotros pensamos que no iba a haber muñecos de fin de año. Nosotros, eh, en realidad, pensábamos eso. Y ahora estamos a la espera de una notificación oficial, obviamente, porque eh, si hay muñecos que haya para todos y si no que haya para nadie y que sea la ley pareja para todos. Y más que eso, nosotros estamos dispuestos a hacer lo que a lo que nos convoquen uh -huh. si, si, si dicen, porque es como todo, ¿viste? Tenemos la gente en contra y la, la gente a favor. La gente que está deseosa de ver un... un no sé, una, no tengo una luz al final del túnel, porque no. la imagen es tétrica, pero ver una cosita linda a fin de año está como deseando ver algo en la 72 claro. o, o en la circunstancia de nuestra ciudad, como para... Vos fíjate lo, lo loco que pasó ahora en Halloween, eh, explotó Halloween, toda la gente festejó Halloween en su casa disfrazando uh -huh. a sus nenitos con esto último que pasó, que esto es reciente, que tiene muchas ganas de... de festejar algo o de ponerle un to, una sonrisa a, la, a lo que estamos viviendo. Eh, me decía no, no. al pasar y, y, y nos interesaba más allá que eh, GAM, Draco, no, no son por ahí muy temáticos sobre los temas que están en el año, a veces sí hay algún guiño entre los muñecos, eh, uh -huh. este año en particular, lo que habían iniciado los primeros meses, ¿se sostuvo...? Sí. ¿O lo fueron modificando diciendo, bueno, esta temática me parece que podríamos cambiarlo y modificarlo por algo más? Digo, una pandemia no ocurre todos los días. Eh, no. ¿Y, y lo, lo, lo han enfocado por ahí o no? No, hay dos puntos en lo que vos decís. Eh, generalmente cuando se hace una personalidad del, destacada del año, por buena, por mala, pero no sé, por muy renombrada, nosotros nunca nos adherimos a eso ¿por porque nosotros tenemos la, la temática en noviembre del año anterior. O sea, nosotros ya estaríamos barajando la temática del año siguiente, en el caso claro. de tener esta terminada. La temática que teníamos pensada para este año se abandonó en marzo y no se va a retomar. ¿Por qué? Porque vos viste cómo presentamos las temáticas, son muy completas. Entonces, si presentamos lo que tenemos armado en el galpón con lo que se podría hacer ahora en noviembre y diciembre seguiría estando incompleta y no queremos desperdiciar esa temática que la queremos explotar en su máxima expresión. Uh -huh. Así que si se abrieran los muñecos, tendríamos que arrancar de acero con un muñeco un poco más chico y no creo que sea la temática el coronavirus. coronavirus. Claro, Silvia, eh, hasta ¿qué, qué habían avanzado en marzo, digo, qué qué es lo que se hace primero, cómo arrancaron, que esto que decís que bueno en marzo sí, obviamente se que tuvo que parar todo, ¿qué se había pensado? Claro, que cómo habían arrancado a planificar lo que iba a hacer este fin de año. Lo que te dije recién es así, en noviembre del año pasado, sí. cuando miedos ya estaba terminándose, miedos uh -huh. eran los monstruos, sí. este, y donde hablábamos Buenísimo. de los miedos infantiles, y también hacíamos, como dijeron recién, un guiño, hacíamos una, un paralelo con los miedos este, de los grandes, uh -huh. por eso hablábamos de, de, del miedo a las diferencias, el miedo, bueno, había un todo, un todo un texto sobre esto. Cuando teníamos a Miedos casi terminado, ya en la, en la etapa de pintura, eh, ya salió la temática de este año. Así que en enero, cuando nos juntamos, nosotros a los cinco días de la quema, más o menos, ya nos volvemos a juntar. Claro. Y ahí se compran los materiales, con lo recaudado en, el, en los stand, en los puntos de venta que tenemos ahí, se gasta toda la plata que se pueda, porque viste que en este país las cosas aumentan todos los días, así que corridos por la inflación, compramos todo lo que es madera y fierro y ya se empiezan las primeras estructuras. Entonces eh, hay bastante, hay un par de muñecos empapelados, claro. hay otros que solamente está la estructura, contando enero, febrero y los días de marzo que pudimos juntarnos. ¿Y cómo se imaginan, dentro de lo que se está hablando, dentro el viernes hablábamos justamente con eh, control urbano, sí, ciudadano, eh, eh, ciudadano mm -hmm. Y le preguntábamos y nos dijo... Sí, estoy hablando precisamente de... Virginia, Virginia Pérez Cataño. Pérez Cataño. Eh, hablamos y le preguntamos y nos dijo... Sí, Muñeco va a ver. Lo que no sabemos de qué manera. Y dentro de esa manera, ¿cómo se imaginan o tienen alguna idea de qué puede ser? Bueno, hacer un Muñeco, filmarlo y subirlo en vivo. Dejar que la gente se aproxime y marcar. Digo, ¿Qué posibilidades se charlan entre ustedes? Sí, charlamos... Una, una montaña de, de posibilidades. Sí. Mira, lo último, lo último reciente que hemos hablado, eh, hablamos del, del vallado y del acordonamiento de la zona y de, de formar un circuito y de hacer pasar a grupos de personas, o sea, una familia que es con la que convive puede llegar a pasar. Así que este año, te estoy hablando todo supuesto, porque sí, sí, sí, vos tenés sí, sí, sí. más certeza que yo, vos hablaste con Virginia y nosotros todavía no. Así que eh, tienen más, más este, data ustedes, si te, te pones a pensar. Entrar por ahí, si pudiéramos tener una cabina sanitizante, bueno, ya seríamos del top del top. Por empezar, si pudiéramos proveer nosotros a la gente de alcohol en gel, sería grandioso. Nosotros nos autofinanciamos con un corredor gastronómico que tenemos dentro del predio. Claro. Por el momento no tenemos ingreso de dinero y nosotros a su vez ponemos una cuota mensual todo el año. Esta vez se vio interrumpida porque al no juntarnos y al descartar que iba a haber muñeco, también estamos flojos de papeles en eso. Así que yo se me ocurre que de no tener todas esas eh, cosas, esas cuestiones, por supuesto nadie va a ingresar sin tapaboca y por supuesto nadie va a ingresar si no tiene un alcohol en la mano. Si nosotros le podemos proveer, muchísimo mejor. Y ahí estaríamos hablando de que sería más serio todavía la propuesta.